Me llamo Violant, tengo 16 años, uh, vivo cerca de Barcelona y me vine a Australia para aprender inglés y así mejorarlo y vivir nuevas aventuras. Siempre quise viajar, pero nunca supe dónde ni cómo ni nada. Y un día, porque yo sigo a Yellow Melo, él se vino aquí con nosotros y entonces dije, anda qué guay, yo también quiero ir, esto es muy guay. Entonces pues es... Fui siguiendo hasta que un día que por Twitter pusisteis Si ahora es menor puedes ir a Australia Entonces dije, es mi oportunidad Y se lo dije a mis padres y así que es como empezó todo Tan lejos, no puedes irte a Inglaterra, esto está más cerca Pero como vieron que estaba muy entusiasmada y tal Dijeron, no va, vamos a dejarlo Pues contactamos con Marta y para pedirle información Y qué deberíamos hacer y ella nos dijo Pues mira, um, esto va así y no me acuerdo mucho porque fue hace mucho, fue en marzo o abril cuando empezamos a organizarlo. pues esta es mi cuarta semana y última por desgracia pero pues sí pues estoy en una casa con una madre y su hija y demás estudiantes y está muy bien porque es muy, muy familiar, no me he sentido apartada ni nada, siempre muy bienvenida y mmm, todos son muy amables, tanto los estudiantes como la familia y me gusta mucho una cosa y es que por ejemplo si un día no voy a cenar porque he quedado con unos amigos, les digo vale me voy y ellos dicen vale pásatelo bien ya nos veremos mañana y tal, pero, pero si estuviera en casa mis padres dirían con quién vas, a qué hora volverás, qué harás, pero me gusta esta libertad de <risa> Sí, uh, normalmente mi familia lo que hace es, uh, a después de cenar, se ayuda a lavar los platos y, y, a, y, a, y a secarlos y a ponerlos en su sitio. Um, normalmente la escuela organiza algunas actividades y si quiero hacerlas voy, pero si no, o estoy en casa y hago la colada y limpio la habitación, o voy por la playa dando un paseo, o quedo con más amigos. El fin de semana anterior nos fuimos a Gold Coast a ver las playas y a un centro comercial y Surfers Paradise Otro fin de semana nos fuimos a Corrumbin al zoo de los animales, muy bonito Y el otro, otro día nos fuimos a Kayak a ver los delfines Y fuimos a otro sitio Otro día Ah sí, no la manera en la que enseñan es muy, muy diferente y me gusta más porque el, profe, el profesor normalmente nos da como un texto, entonces, bueno, pues ahora con estas preguntas aquí abajo podéis hablarlo con los compañeros y, y hablar y discutir sobre lo que creéis y todo esto, y está muy bien. Más que, ok, tenéis que tomar apuntes de lo que pongo en la pizarra y tal, esto no. Está bien, todo el mundo es muy abierto a hablar y a, y a ayudar a los demás. Pues, um, llego aquí con la bici, la aparco, vengo a clase. Okay, so now, with your partner... Oh, this is not a color room. So. <laughs> <laughs> with your partner, I want you to look at each sentence and try to remember what the rule is with the article. So obviously these ones are all using the definite article, the, these ones are using the indefinite article, a or an, and then zero. What is the rule? What can you remember? When you finish talking about all of these, you can check it, yeah? When you finish talking about these, you can check it. Very easy, quick revision. Two minutes, let's go. Mm -hmm. Yesterday we did this article, thing, which was very exciting, wasn't it? Yeah. Ah yes, yeah, yeah, yeah. So can you please find that one? The opposite of the... Yeah. And this is when... You talk about the special group of people? Yeah. What? Um, no, I'm just saying no, no. because we didn't know that. Yeah. Yeah, yeah. One. Yes, you know. yeah say what the says of person B. Sorry? Repeat, the person B hmm? what said. Oh, nothing Thanks a las nueve, de hora y media de clase, luego media horita de descanso para almorzar o para desconectar, luego otra hora y media más de clase y después de estas dos clases, pues ya tiempo libre para comer y tienes la tarde libre o hacer más actividades que organiza la escuela. Yo algunos días he ido a hacer surf, pero la escuela organiza como juegos en la playa y y también hay algunos días que se hace yoga, pero que yo no fui. Y también otros días por la tarde se ha ido a hacer kayak en el río. Bien. Uh, ahora mismo es hacer los pasos encima de la tabla. Porque me inclino hacia detrás, entonces la tabla es solo... Mm. No sé cómo decirlo. Resbala. Sí, resbala y se escapa. Entonces me caigo. <risa> Fran de Francia, de Suiza, sí al, algunos de Austria, y algunos de España, ya de todo. Creo que he aprendido a hablar más rápido y a entenderlo más porque la gente habla rápido. Y también he aprendido algunas cosas de gramática que aún no había hecho y mucho vocabulario. Um, al principio me asusté un poco porque cuando me hablo por teléfono la madre de mi familia no entendí nada um, pero después cuando hablamos cada cada y así por supuesto um, Yo quiero hacer una vez antes de que me muera pues recorrer toda la costa desde un punto todo estaré al mismo punto que se deje estar de tonterías, que el miedo no sirve para nada que venga aquí, que se lo pase bien, que verá que no hay nada que temer y que recordará este viaje todo su vida. Bueno, pues papás, muchas gracias por todo y por haberme dejado cumplir mi sueño por ahora y nos vemos en unos días.